Este sentimiento no va a parar Yo no te miento, digo la verdad De la ciudad podemos escapar arrame empecemos a volar Este sentimiento no va a parar Yo no te miento, digo la verdad De la ciudad podemos escapar arrame empecemos a volar tiempo pero no subestimemos por tu mirar es imposible que no nos conectemos cuántos soles faltan para que te acá escapemos ya no hago planes sé lo que los dos no estemos me siento como si estuviera metido dentro de un tren. una ruta que sé que solamente la recorres un único tren con tantos viajes sin sentido siento que ya me preparé yo confío en vos ahora vos confía en mí y empecemos de una vez que querés decirlo yo ya no sé y sé de todo para que estemos bien Vayámonos donde no nos puedan ver Todo esto que yo siento quiero darte de una vez Si tu mirada ya no oculta nada mucho está diciendo Yo no soy como esos que te terminaron aburriendo De la mentira te cansa ti para esa movida no queda más tiempo Pero invertirlo en esto que día a día siempre va sufriendo Ya no sé lo que tengo que hacer para que me puedas entender Este sentimiento no va a parar Yo no te miento, digo la verdad De la ciudad podemos escapar rame, empecemos a volar Este sentimiento no va a parar Yo no te miento, digo la verdad De la ciudad podemos escapar Agárame, empecemos a volar